Pasamos a otro tema de información. La policía aprendió al segundo socio del piloto del estatal boliviana de aviación que fue asesinado hace un mes. Este sujeto confesó que le debía más de medio millón de dólares y por ello habría tomado esa decisión. A más de un mes del asesinato del piloto de boliviana de aviación y tras varias contradicciones del segundo socio, confesó que tiene una deuda de más de medio millón de dólares con la víctima. Entretanto, la policía aprendió a este segundo socio con fines investigativos. Procedido a la detención de estos dos presuntos autores de este hecho, que sería el señor Andy Caero y también el eh, estas investigaciones continúan porque todavía hay varios elementos que la FELCC y el Ministerio Público, con el fiscal asignado, están prosiguiendo con investigaciones, con pruebas testificales. Asimismo, el comandante departamental de la Policía manifestó que continuarán con las investigaciones para dar con las causas del asesinato y también hubieran otras personas involucradas. Todo aquello se va a determinar una vez que concluya la investigación, cuáles han sido los móviles reales, las circunstancias en las que ha ocurrido este hecho criminal y también quienes estuvieran implicados como autores directos intelectuales y materiales o cómplices o encubridores. Recordemos que el pasado 18 de junio la policía encuentra el cuerpo de Marcelo Segarra en el maletero de su vehículo. El 19 de junio el piloto y la azafata son arrestados por algunas horas para prestar su declaración ante la fiscalía luego de su declaración son liberados. El 23 de junio destinan una comisión. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen dispone que investigadores asignados al caso dispongan todo su tiempo solo para este caso. El 31 de julio, el primer sospechoso. Investigadores policiales junto al fiscal allanan un motel y una lavanderilla. Aprenden a un socio de Segarra.